Sólo María ha encontrado gracia ante Dios, sin auxilio de ninguna otra criatura pura. Sólo por ella han obtenido gracia ante Dios cuantos la han alcanzado, y solamente por ella la conseguirán, cuantos en adelante la logren. Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcángel Gabriel, y fue superabundantemente llenada de gracia por el Espíritu Santo, cuando su sombra inefable la cubrió. Y ha aumentado de tal forma de día en día esta doble plenitud que ha llegado a un grado de gracia inconcebible. De manera que el Altísimo la ha hecho la tesorera única de sus tesoros, y la única dispensadora de sus gracias, para elevar y enriquecer a quien ella quiera en el estrecho camino del cielo. Solamente a María ha dado Dios las llaves de las despensas del divino amor, y el poder de entrar, en los caminos más sublimes y secretos de la perfección, y de hacer entrar a otros en ellos. Fragmento del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Grignion de Montfort.